Hola, hola, bueno, todos aquí. sonar comentando. un día es la taberna. Y hoy volvemos con otro partido de Blood Bowl 3 en su beta cerrada. Vamos a disfrutar un poquito. Hoy vamos a disfrutar un poquito. O vamos a intentar disfrutar un poquito del juego de pase del equipo de los elfos que viene en la beta. Vale, vamos a ir a por ellos. Vale, mis equipos. Vale, vamos a coger la unión élfica. Que estamos listos, preparados para ellos. Y vamos a coger. Vamos a ir contra un equipo de nobleza imperial Hemos jugado ya los, un partido de orcos contra la nobleza imperial Que lo tuvisteis ayer lunes Hoy vamos a tener... Esto no son los nuestros, ¿no? No, vale, vale Vale, perfecto Y salir de la partida, supongo <ríe> Es que la traducción es súper errónea, pero bueno Así que vamos a ver qué tal Ya digo No soy... De los mejores jugadores de pase O no encajan mucho con mi estilo de juego A ver Al campo está guapete eh? O la grada Sí que varía, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, este es el campo humano Porque campo élfico no hay Pero Está guay, está guapo, está guapo, está guapo Bueno, nada, vamos a ir a por eso, ya digo No es mi estilo de juego Pero voy a intentar pues, dar un poquito de, de show Ahí A ver, jugarme esquivas, jugarme pases abrir huecos, a ver si conseguimos hacer algo bonito, en general y, y nada, vamos a ganar este partido y a disfrutarlo ah, ¿por qué se gira? ah, vale, está ahí llamando a la peña Qué bonita es la armadura, tío, como quedó en, en blanco y verde con el talla así floral no entiendo por qué sale difuminado vale, condiciones perfectas Ojo Tenemos 20.000 para poder tirar Esta, No sé qué es <ríe> Parece el símbolo de la Bitcoin Pero bueno eh, No podemos tirar Entrenamiento extra No, son 100.000, es una burrada Y tenemos 15.000 por el de este Nada, no, da igual Nada, no, da igual, da igual Venga y dale a la monedilla, chico Vale, ok O oh, recibir o patear Vale, vamos a recibir Que se supone que es lo que no se nos da bien Vale, con la T Cambiamos esto, vale Así supongo que está bien Sí, es la misma que teníamos Con la salida de los orcos Línea, blitzer, blitzer Línea, línea Estos son los receptores, vale Eso está bien y esto son los lanzadores Vale, perfecto Pues nada, vamos para adelante Fin de turno Estamos listos Dale ¡Oh! ¡Uf! Árbitro oficioso Por cada se haya dado el resultado de un D6 A su factor fan Con el menor resultado Elijo a unos jugadores en el campo El jugador está... ¡Uh! Ah, vale ¡Uf! Pues menos mal que es él ¡Ok! Vamos a resolver los primeros placajes ¿A un dado? Me voy a tener que jugar todos los placajes Absolutamente a un dado ¿Y ahora, por ejemplo, si cambio el foco aquí? No Va, vamos a meterlo aquí Eh... eh, eh, eh. No me gusta que no te muestre... Ya, esto es un dado, claro... Joder... Buah. Well Buah... Ojo... Ah, claro... ¿Lo ha matado? A ver el ojo. Entiendo que sí... Porque lo hemos hecho desaparecer, literalmente Vale, ok Pues nada, tenemos que organizar el turno Venga, aquí Vamos a orientarnos al centro Sí, venga Uf, Vale No esperaba menos Vale, voy a venir con el otro lanzador aquí Para tapar un poquito Vale, y vamos a meter... Este receptor lo vamos a enchufar aquí Eso está bien Voy a colarme con el línea este Aquí Vale Y voy a aplacar con este otro línea Desde aquí hasta aquí A un dado Buah. Pues nada, al pozo. Vale, bueno, no pasa nada No pasa nada se nos ha quedado un poco feo todo. Vale, se ha jugado el esquive y nos lo hemos podido salvar. Está bien. Oh, bien, bien. Está trayendo mucha gente hacia este lado. Perfecto. Por aquí vamos a colar este receptor. Oh, vale. Bien, lo hemos pillado, lo hemos pillado. Lo hemos pillado. Estaba intentando salir de la zona de... De placaje y se ha al suelo Vale, arriba Y te vas a abrir aquí, sí Vale, perfecto, sin problemas Vale, vamos a meter este blitzer aquí Y te placo Ah, vale, vale Vale, vale, vale, nosotros tenemos bloqueo lleno Uy What? Ah porque él tiene lucha, ¿vale? Y es ambos derribados a pesar de que yo tenga... Uf. Vale, ok. No ha sido un turno, ver está bien. ¡Madre mía! ¿Cómo corre el receptor? Arroba. No estoy acostumbrado a estas cosas. ¿A qué corran tanto los jugadores? Literal. Ya, el otro día vimos los goblins y fue como... ¡Hala! ¿Cómo corre? Vale, vamos a acercarnos aquí más o menos para tener la posición... What? Mm. Vale Para tener la posición tapada ya Vale, y vamos a meterte A ti aquí Ah, bueno, no Vale, cerramos aquí Sí, vamos a hacer una buena caja Vamos a meter este aquí No, este, ese se va a quedar ahí Pero vamos a meter este aquí Para cerrar hueco Este, lo vamos a traer hasta aquí para cerrar más hueco. Este línea. Ay, qué lástima. Vale, este línea lo vamos a traer hasta aquí. Vale, perfecto. Vamos a traer este línea aquí para apoyar un poquito ese lanzador. Vale, nos quedan 6 segundos. Vale, para hacer este placaje. Vale, vamos a empujar. Lo metemos para allá y nos quedamos en el sitio. Vale, ni siquiera me da la opción Vale, pues nada, fin de turno Vale, estamos muy bien colocados Pero muy, muy, muy bien colocados Me gusta Tengo posibilidad de salir por aquí No, porque estamos bastante bien tapados Aquí en este flanco, pero bueno En esta banda tenemos ya el lanzador aquí metido Que podemos asomarnos De hecho, es que en el siguiente turno llega el Down. Madre mía, qué pasada tú La verdad es que contra equipos... O sea, he querido jugar primero contra la nobleza imperial porque los orcos sé que tienen... Los orcos negros que tienen más fuerza, el troll que tiene más fuerza. Y hubiera sido un problemón porque, claro, no me puedo... Es que, es que ni siquiera puedo sacar los placajes igualados Con respecto al otro equipo. Entonces, pff, iba a suponerme un handicap brutal. Así que nada. Esto me gusta mucho, ¿eh? Que, que te puedas marcar las... Las líneas de placaje, la verdad es que es una función que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Ah, claro, y puedes marcar ambas. ¡Qué guay! Vale. Vamos el otro, por Vale. Vale, está procesándolo todo ya la IA. Pues más o menos se acerca a taparme el balón. ¡Ojo! ¡Ah! Venía. ¡Hola! lesionado tú! Vale, pues nada, lo siento, chico. Nah, esto está down eh. No podemos hacer la entrega en mano. Pase falta, entrega. Utilizable tras la declaración de entrega Ay Pase, acción de mover ¿Y no puedo hacer la entrega? Entiendo que no Porque solo What? Es súper raro ¿Ves? Aquí sí Ala, hola, hola, hola! No, no, no A ver Champion Tú Aquí Tú Aquí Vale Hasta allí Vale, ahora que estamos aquí, entrego, vale, no, vale, perfecto, se entrega y se recoge y hasta aquí, vale, pues nada, vale, a correr, y encima nos da tiempo en el turno, eh, sin gastar extras, vale, pa'lante, go, touchdown, nah vaya, bien, fácil, ojo, ojo, ojo, ojo, Ahí se cae y se lesiona. <risa> Vale, nada, o sea, sencillo Tampoco no nos ha costado la vida Ahora el problema va a ser este uh. Uh, uh, uh, uh. Ah, digo, nos falta un receptor Que entiendo que se ha quedado por aquí Vale, nada, estamos bien, fin de turma. Entiendo que volverán a su sitio Ah, digo... Joder... Ah, no, no, que se han quedado... ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo nada porque están aquí ya Pero además, es que no... Quiero decir... Te has jugado las esquivas porque no has hecho ningún placaje y te has jugado las esquivas para meterte. ¿Cómo te pones aquí? ¿Cómo te pones aquí? ¿Qué decir? ¿Es todo menos uno, menos uno, menos uno, menos dos, menos dos. ¿No, no, te llega. What? Estoy muy confuso, ¿eh? Pero muy, muy confuso. Vale. Jode. poquito de vuelta, no puedes pegar Ah, oh, también te digo, es un 83% Ya sería más suerte ¿What? ¿Por qué se ha quedado aquí enganchado? Uf, vale no, Un visual Toma ahí No lo que Vale, él no ha podido recoger la bola. ¿Nos podemos mover aún con este? ¡Oh, perfecto! Vale, pues venimos aquí, apoyamos el placaje. Y vamos a hacer aquí un buen placaje. Eso es, ¿vale? Nah, no, no. Vale, empuje. Ah, guau, y no, no cede. Empuje. Vale, a para allá Aquí, ¿qué tal? Vale, ahondado Bien, el profesor derribado. Aquí, fuera del balón Toma ahí ¿Vale? Ah, vale, no puedo ser Vale, pues nada Vamos a venir, hemos gastado ya el Blitz Yo creo que estos dos nos voy a mover de aquí Y a ver si con estos puedes atacar un poquito Vale, sin bordes y los dos al puesto. Vale, bueno, no pasa nada, está bien Qué raro es este bug A ver, probablemente haya sido uno de los eventos Post-touchdown En plan, bueno, cada vez de arranque y tal Hay, hay eventos de estos Seguramente haya sido un... E oh, no. Bueno, oye Bien Seguramente haya sido un evento de estos De... Eh, el atacante o el defensor tiene Un turno extra para hacer no sé qué Pero es que en las posiciones que están es imposible Que haya sido eso lo peor es que tampoco me ha informado de ello Entonces eso es lo que más me ha rayado Vale, vamos a ir acercándonos con toda la gente Con los lanzadores Este receptor está aquí un poquito Perjudicado <coughs> Vale, ahí es, está bien Apoyamos el placaje por lo menos Y nos quitamos esta gente de en medio Bien Vale, lo plantamos ahí Está bien, está bien Ojo, bueno, aturdido, aturdido. Está bien, está bien. Mm, mm, mm, mm. Vale, voy a traer este aquí. Oh, y es que este no está aquí. Cagüín, vale. Pues si me traigo este, vale, perfecto. Y a la calle, eso es. Toma ahí, oh. eso es, ahí, disfrutarlo. Vale, además me sigue quedando movimiento. <coughs> vale, voy a venir aquí. No, no, no. Ahí no. Que es que este no está ahí. Este está aquí detrás, madre mía. Vale. <coughs> ¿Este es un receptor? Sí. Vale, empujamos. Ah, y no cede. Vale, pues aquí. Un dado. Venga, está bien. Es que no está ahí el pobre Vale Vale ¿Dónde nos vamos a poner para estar más o menos seguros? Bueno, ahí Recógela Oh, falló ¿Aquí quién le ha caído? Bueno, la tenemos aquí Por lo menos la tenemos en la mano Uy ¿Por qué te giras? Vale Ah, vale, listo calle, listo calle Está pensándolo la guía, Está pensándolo es que es eso, es, ¿por, ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué hace este el si está allí? En verdad <risa> Nada, ha sido un buff visual seguramente, o sea Ha hecho primero la animación de la carrera <risa> Vale, hemos recibido el balón Bien, bien, bien, bien ¡Ojo! Dios Estoy, me deja hecho Polo. Vale, arriba Aquí, venga. Vale, y esto. Is... Y nos, nos quedamos. Nos quedamos. Eh. Esto es una línea. Esto es un blitzer. Este hay que traerlo aquí al follón. Esto es un receptor. Venga, vamos a hacer que corra. Ahí estamos. ¿Esto qué es? Un lanzador Esto es otro lanzador Tú arriba Tú arriba Vale Podemos venir hasta aquí Vale, sí que podemos venir hasta aquí ¿No puede hacer la entrega? Tú Ac Activación de falta No, no, no, yo quiero pasar Oh, Se ha quedado con la activación de falta Por alguna razón Aquí, pero no... Y no puedo cambiarla, eh eso no me ha molado Porque yo le quería dar el balón Fue. Vale, pues nada Vamos a dejar así, el movimiento es el que está hecho Y ya está, no se puede cambiar, punto Vale, vamos aquí Sí, por tapar un poquito al nuestro receptor, hacerle hueco Vamos a cerrar aquí Con este venimos hasta aquí Uy, ya nos tenemos que coger la esquiva No hace falta, ¿no? Aquí, aquí, aquí Y aquí Vale, así sí Y ahora con este Aquí para el Blitz Vale Vale Toma ahí, a hacer la cara Ojo Uy, vale Vale, así está muy bien. Anostesia que tenemos aquí detrás. Dios. Vale. Un dado. Va, un dado. Pues venga. Bien, necesito tropieza aquí. Y lo perseguimos. Vale, y nos cerramos un poquito. Claro, y no sale ninguna. ¡Oh, ya lo hemos recuperado! Vale, vale, ya está en el sitio. Ya está en el sitio. Está bien. Vale, pues nada, fin de turno. Ah, vale, el tiempo extra te sale aquí en medio cuando lo estás usando. Vale, digo, uy, ¿dónde está? Vale, vale, vale, vale, vale. Ah, vale, le toca a ellos. No sé por qué se me ha quedado eso, la activación de falta. Y no podía desactivar el uso de la falta. Ah, bueno, está bien. Ha eh. venido aquí a cerrarme. Vale, se ha jugado a la esquiva y la ha salido. Venga, los dos al pozo. ¡Uh! El caos mío, creo. Sí, el caos mío. Ah, no, no, el caos es suyo. Uh Vale. A ver, esto se pone mucho mejor para nosotros entonces. Vale, con el receptor no. Con el línea tampoco. Bueno, pues nada, no, con el línea. Ambos derribados. Y él no cae porque tiene lucho. O pelea. O llama de pis. Vale. Oh, vaya liada. Ok. Nah, ahora me va a coser el balón brutalmente. Y nosotros no acabamos, ¿eh? Porque estuvo mucho hala, hala! ¿Cuántas esquivas? ¡Venga, y lesiona! ¿Cuántas esquivas estás jugando, hijo mío? Que ya son ganas, ¿eh? Lanzador, lanzador Vale, pues tú, para casa Bueno, por lo menos lo empujamos ¡Buah! ¿En serio? Pues nada, tendré que venir a aplacarlo y ahora sí, me saldrá Defensor CD. En serio. Madre. Mía. Venga, levántate. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a hacerlas así, ¿eh? Venga, el Defensor Surpecea, de está bien, y nos quedamos. Vale, con el receptor nos vamos para allá. Este hombrecillo llega, ¿no? Este receptor nuestro me la juego. Vale, ok, está, en el sitio. Oh, Vale. Vale, y venga. ¿Eh? ¿No puede? ¿Mover yo una entrega o una acción específica? Au. Vale, solo puedo hacer la entrega, pues nada, F. Y pues, eh, por hacer algo Vale, nada, pero nosotros ya hemos terminado Vale, pues nada, lástima Que no se pueda mover y hacer pase Por alguna razón No lo sé, eh. O sea, quiero decir, para mí Se debería poder mover y hacer pase Vale, para ya Vale, vale. No, pero ya hemos acabado. Vale, nah, hemos pillado fin de la primera parte. Venga. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. De hecho, o sea, se podía haber marcado ese segundo touchdown, pero fácil, ¿eh? Si, si el pase ese, por lo menos, por lo menos, lo llegamos a intentar, pero es que no sé por qué no se ha podido. Vale. Sí, así estamos bien posicionados. ¿Pero por qué? Pero es que hasta aquí, es que no tienes movimiento. Y ahora pateo. A ver. Hijo de qué brazo tiene, ¿no? ¿Y ahora quién juega? Vale, están jugando ellos, porque está el 9 este aquí en colorito Pero claro, o sea, tienes placajes gratis. Bueno, a ver. Quiero decir, es una lástima que te haya salido eso, ¿no? Pero. Pff, vale, con este aquí. Lo empujo y ahora lo tiro al campo y ya está. Vale. Vale, ¿Vale ven, ay mejor. Un pequeño estornudo. Vale, pero es que, que. Claro, ¿qué hacemos? Quiero decir, me cuelo con los, res, con los receptores y ya está. Me vengo con el lanzador aquí para apoyar este placaje. Vengo, empujo aquí, claro, para. Y no lo vamos a mover. Uh, vale. Es que mira lo que corre un receptor, tú. No, aquí. Vale. Pues mejor oh, me Sin bordes. <risa> sin bordes. <risa> ah, oh, vale, que estos son los blitzers. Es que no me acostumbro. Vale. Ahora sí, vía libre cruzamos, de hecho, vamos a aprovechar, vamos a acercarnos al centro, vale así no estamos tan, tan, tan, tan separados de balón pero vamos, nos con la olla y esto es... es que es esta o sea, es Tastam. no tiene otro nombre dejamos tropieza y lo ponemos aquí toma ahí Uy, te voy a decir, te lo explico venga pues nada eh, y me quedo. Para amenazar a este que tenemos aquí a punto de tirarlo. Venga, un caos. Vale. Aquí podemos. A un dado. Me sirve. A lo mejor no. Vale. Bueno, nada. Pero estamos bien. Un caos. Tampoco... Podríamos haber movido este lanzador. Acercarlo aquí en medio para hacer un apoyo más. O si no ya ir metiéndolo hacia adentro. Pero... Uy, uy, uy, uy. Joder, qué mala suerte, tío Pero también que, claro, vamos a usar el Blitz aquí Es que no tiene, uy, pero es que esto está hasta ya Vale, y vamos para allá Empujamos, ¿no lo podemos sacar fuera? ¿O sí? Ah, sí, sí, vale Uf, Es que además se pone súper ensangrentado el cuerpo, tú Cuánto lo pilla <risa> Vale Vale, perfecto Toma ahí Vale, apañado Venga, levántate bah, Es que me tengo que acostumbrar a usar ese menú circular, tío A ver, aquí que... Bloqueo, vale A ver si te identifica ya lo que tú quieres Pues tampoco... Bueno, sí, en verdad, vamos a hacer Vale Me falta el sonido del... Del Blitz, tío, de siempre de... Tsss, que soy el trueno ahí La verdad es que, o sea, me parecía un aviso auditivo bastante bueno de que oye vas a usar esto porque si no o sea si eres consciente de que lo estás usando uy, uy, uy, uy. vale pues aquí si eres consciente de que lo usas pues tampoco oh, lesionado vale aquí me gusta está bien vale turno 11 no, es que vamos a por el touchdown. Vale, bueno, vamos a jugar unos placajes y ya está. Venga, nos acercamos, damos el apoyo un poquito. A ver, aquí. Vale. Me gusta. Toma ahí. A tu casa. Uf, vale. Tú. Venga. Vale. A tu casa. No lo hemos dormido lo suficiente Aquí llegamos sin esquivar Vale, perfecto y apoyamos, y apoyamos ahí en el mogollón Bueno, porque Progresivamente se van marchando De sangre Bueno, aparte del campo Que se queda hecho polvo Vale, toma ahí Vale ¿Sabes? Si sacan buenos placajes Se nota, uy, boh Vale, bueno, mejor. Vale, lo perseguimos. Vale, y aquí. Vale, bien, bien, bien. bien. Y lo perseguimos, vale. Toma, ahí Oh, vale, trocado Nada, pues ahora y acabamos. Venga, te estamos. Venga, y para casa. Ea, a gozarlo. Oh, no te creo. No vas a fallar Venga uh. lo Que lo podíamos haber marcado antes Todo se ha dicho Que lo podíamos haber marcado antes Es que mira cómo está, tío. tiene las manos llenas de sangre El campo está hecho polvo Con los splashes de sangre Me mola un montón Vale, a ver Estamos bien posicionados No pasa nada Fin de turno Y ahora nos invaden ¿Por qué? Ah, también te digo, porque hemos reventado la mitad del otro equipo. Ojo, ven ahí: Invasión de campo. Si hay un resultado de 6, pues es fan. Cada jugador de D3 del manager con el menor resultado, o vamos en caso de empate, se queda tendido y aturdido. Vale, son dos. Ah, se ha salido la bola vale sí y se lo han dado aquí y juegan ellos ahora vale bueno turnover y a tu casa no entiendo las sin bordes además cada vez que hacen el ambos derribados bueno sin bordes caen al suelo y se y se revientan O sea, me refiero, se revientan Se queda la marca de sangre hecha en el suelo Es una pasada, aquí la peña que hemos sacado nosotros Porque además está guay porque es como gradual O sea, dependiendo del... Del... Venga, al pozo ¿A dónde ibas, hijo? ¿A dónde ibas? Vale, ok eh, eh, eh, eh. Vale, pues voy a venir aquí con el... Receptor este y vamos a echar a este hombrecillo fuera. Ah, ¿no puedo? Ah, sí, sí. Vale, eso. A ah, tu casa, champion. Vale. <ríe> vale, vale, vale, vale, vale. Ok, vamos a venir ahora con el lanzador. Recogemos aquí. Nos lo llevamos un poquito para el lateral más aún. Pero claro. O sea, bien, bravo. Como tampoco tienen ellos línea de defensa. Porque no pueden ir para atrás. Porque si es que no pueden. Vale, vamos a colocarnos aquí. Bueno, no, aquí mejor. Aquí mejor. Tapamos y ya está. Tapamos lo que se puede. Vale, voy a ponerme aquí. Y hago el apoyo aquí en el placaje del centro. Vale, perfecto. Bien. Toma ahí, a tu casa. La verdad es que he hecho, he hecho en falta una animación. Vale, bueno, es un esquiva, no pasa nada, saldrá bien. Vale. Vale, nada, vamos a echar a la gente hacia el centro He eh, hecho falta... No sé, parece que los ojos tienen menos animaciones Con lo que se podrían hacer O con lo que ya teníamos de Blood Bowl 2 Que tienen animaciones súper guapas de placaje En plan volteretas y cosas así eh, Diría que eso aquí no está preparado aún Tienen muy pocas animaciones de placaje En plan... Te golpean con el puño Y ya Y es como muy estándar, no sé no, eso no me ha acabado, eh Eso no me ha acabado Que es, o sea, pienso que es una raza que A nivel estilístico de, de hacer placajes Y todo ese tipo de cosas Pueden hacer cosas guays Y puedes relacionarlo todo, o sea Lo ligas mucho a la agilidad, ¿no? El hecho de que hagan una voltereta o yo que sé Un mortal así hacia atrás y que te peguen los pies O cosas así Que sí que está en el Blood Bowl 2, me refiero O sea, tampoco es nuevo Pero... Es mucho mejor, o para mí, me parece mucho mejor aquello que el simple puñetazo que pueda sacar ahora y ya Uf, es que los receptores son una burrada Vamos a correr, vamos a meterlo allí y confundimos A ver si deriva gente para allá O, oh, bueno, es que, o sea, el valor lo tiene el receptor Es que esto es, un, esto es otro touchdown, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a hacer los placajes que nos toquen a, Acá ninguno <risa> Acá ninguno Y vamos para allá, y ya está Buah, bueno, bien, y le ha salido encima Bien el, el A por ellos Aquí se llaman aceleraciones ahora En el Blood Bowl 3, vale, nada ¿Ves? ¿Ves una animación de esas de ese rollo? O alguna voltereta o algo Y que con la voltereta te pegue o te reviente la cabeza Literal, con el talón de la bota O algo así, o que te pegue un... Bueno, el rodillazo sí que lo meten, creo El rodillazo sí que lo meten, creo Uy, hemos perdido un elfo ¿Cuándo? Aquí, un lesionado, es verdad Además, es uno de los Blitzers Oh, vale Viene turno Bueno, pero ya estamos por acabar, o sea, turno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se invierten las posiciones de despliegue no, no sé por qué Porque, literal, o sea Vale, sí, despliega la línea de defensa en su... En, en el campo... ¿Veis patadas así? O sea, quiero decir, su son es guapos. Pero, o sea, el bug lo que está pasando es... Se están quedando las líneas de defensa... O sea, se queda la línea frontal aquí estos tres... Y el resto, en vez de desplegar en su campo... Despliega que en el mío... Y se le queda uno aquí, que es el lanzador... Eh, Sabes y llegan llegan las bandas y es como ¿what? no sé es muy raro todo vale en línea este es uy otra línea el blitzer aquí en el centro vale Va, empuje Conseguir, seguir vale. vale vale empuje vamos bueno, pues. y no me y me me quedo vale Vale, voy a venir aquí. Vale, vamos a apoyar primero con el lanzador. Vamos a apoyar primero con el lanzador. Y venimos ahora con el línea a empujar y a liberar ese receptor. Que ahora lo, mov lo movilizaremos. Ambos caen, no me, no me viene bien. Efe. Vale, bueno, es un 83%, eh. Vaya hombre. <risa> <risa> vale, se movió por la bola. Vale. Cal, va por el balón, pero porque no tiene nadie allí tampoco por el, el cambio de despliegue. O sea, tú imagínate que esto te pasa literalmente al revés. Te pasa con un equipo de orcos. Es que te, te pillan y te revientan Ojo, vale Vale Es, es que es, o sea, es un problema, no es un fallo del juego Vale, nosotros vamos a ignorarlo todo ¿Él ya tiene el balón? Ay, otra vez Vale, bueno, nos vamos colocando Está bien porque tenemos mucho margen de maniobra nosotros Y eso me gusta, que es algo que con los enanos no suelo tener Entonces, La cosa cambia ya mucho, mucho, mucho, mucho Vale, este lo vamos a dejar aquí Podemos acercar estos dos aquí tímidamente Vale, voy a meter este aquí no, este era el blitzer, ah no, este era el línea Vale, pues con el otro línea Vamos a venir hasta aquí Bueno, hay que tirarla por ellos No pasa nada, es un 83% Yo creo que saldrá bien el placaje Vale Vale, y por lo menos Vale y, y, no, y no puedo seguir, no me parece mal Ha un dado? bueno va Bueno va uh. Vale, fin de turno. Ok, se acabó el partido. Partido acabado. Volver al menú principal. Vale, vale, vale, vale. Y este es el mensaje que entiendo que no nos salió la otra vez. Ha salido más o menos la celebración de equipo un poco acortada. Eh, bueno, ha, ha pegado la voltereta y han salido ya ahí con el puño en alto. No tiene más. Lo que pasa es que, claro, queda muy raro y asusta. Pero el, el otro partido nos pasó igual. O sea, llegamos a los dos, finalizamos el turno 16... Y cerró ahí y ya no había No había más margen Vale, bueno, victoria 3-0, puntos de jugador No hemos lesionado apenas, creo Vale, los receptores tienen 3 y 6 puntos Vale, el Blitzer con 2 Y el otro con 4 Sí, bueno, ha habido lesiones y demás Bueno, está bien, pues nada, eso ha sido el partido de hoy Con los. con lo, Uy, con los elfos nobles, creo que es O, o con la unión La unión Élfica Da pie, a ver, es un equipo de elfos clásico No tiene mucho, blitzers, bleach, líneas, lanzadores y receptores Y ese equipo de pase, intentar evitar los bloqueos Y colar gente por detrás A la que poder meterle pases Y acabar el touchdown en literalmente dos o tres turnos Que eso es una pasada O sea, alguien que sabe jugarlos Y les saca el máximo potencial Es muy bonito de ver Ya veis, yo he podido meter un touchdown en dos turnos Super rápido, podíamos haber acabado la primera parte 2-0 también, o sea, hubiera sido un 4-0 Hubiera sido una pasada Pero no ha podido ser, bueno, entre La interfaz, que no he podido Dar el pase, etcétera, no sé, y bueno, bugs Varios, ¿no? De, venga, pues desplegamos En el otro lado, no lo sé, esto lo postearé En el, en el foro seguramente Lo postearemos allí y... Y bueno, que, que los desarrolladores, desarrolladores tengan el error por la mano, no que sepan que esto existe, está pasando y que lo solucionen de cara al lanzamiento del juego. Así que nada, eso es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien y que os esté usando esta beta de Blood Bowl 3 y lo de siempre. seguimos en Twitter a los dos, tanto a Cuy como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo en general. También, seguimos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles o las 7, 7 y media, abrimos directo de lo que sea jugando y demás, charlamos un ratito con vosotros y disfrutamos juntos de la tarde y por último, suscribiros a este canal de Youtube estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor gracias a vosotros, así que nada si tenéis alguna sugerencia o algo que queráis ver específicamente de, oye tal, prueba esto, prueba tal lo montamos y lo traemos, a ver si nos da tiempo a la beta, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, venga hasta luego adiós